Se acabó la temporada de Fortnite en donde se introdujo la cero construcción. Yo voy a dar por perdido todo esto. Ya no pude llegar al nivel 200. Así que pues es una lástima. Por lo menos eh, disfruté bastante esta temporada en donde no hubo necesidad de construir una temporada dedicada a la gente ancianita y vieja como yo que ya no puede aprender trucos nuevos. Así que pues adelante. Vamos con lo mejor y lo peor dentro de... De mis jugadas Majestuosas en Fortnite Más o menos Aquí están Oh, shit ah, Maldita sea Entré muy envalentonado Chingues madre, gente Ah. Ah, qué bien. nada mal. Y no mames, qué pedo, aventó una granada, aquí la aventó una granada vamos, vamos, vamos, vamos, vamos al otro, vamos con el otro No lo mates ese que está en el suelo Vamos con el otro Ah, puta madre Jeremy el noob. Dice, es posible que me compren el pase en pocas horas cuando se acabe este Ovi, te mandé en mi. No, el otro. Ah, el otro. Ah, ah, ah. <risa> Chinga, tu madre. <risa> ah, <risa> me quedé sin balas. Ah, shit. No, no, no. Y no mames... Ah, no, te lo mataste. Sí. ¿Me arriba? Te lo mata te lo mataste el leggele. No, no, no, el otro, el otro, el otro, el otro. Sí. No, hice de lo de... Hice la de gastar barras Eso sí, ya la hice no, pero el de comprar, comprar... Ahora, ahora, ¿qué pasa? Dentro de la casa hay alguien, ¿eh? Se acaba de meter ahí. Ahí dónde estás. Todo bien, todo muy bonito en esta temporada, espero que para la próxima pues salgan cosas bonitas e interesantes. Nos vemos, cuídense siempre, si coman frutas y verduras, duérmanse no. temprano, hasta pronto.